Estas cuatro cartas, J, Q, K, A, Jack, Queen, King, As, o como les dicen en español, J, Reina, Rey y As. Si es la primera vez que juegas, te recomiendo que lo pienses como números, para saber su jerarquía. Si bien las cartas en la baraja de póker tienen una numeración del 2 al 10. La J vendría siendo el 11, la reina el 12, el rey el 13. Y aquí viene el segundo embrollo. El as vale por dos denominaciones. Vendría siendo el 14 y el 1, el alfa y el omega. Es la carta con más valor, al ser la primera y la última. Y si estás pensando, espera, espera, más despacio cerebrito, una cosa no puede ser dos cosas a la vez, o es una o es la otra. Pues déjame decirte que si las partículas en un experimento donde no hay observador pueden estar en dos puntos del espacio a la vez, entonces sí, un as es un 14 y el 1. Pero bueno, no los confundo más. Mejor véanlo así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 1. Entonces si tienes un par de 8 y la otra persona un par de reinas, podemos decir que ganan las reinas. Porque la reina viene siendo el 12. Y un 12 vale más que un 8, ¿cierto? Espero que me estén entendiendo. Ahora como les decía, ante todo depende siempre la jerarquía. Siempre el siguiente número sucederá al anterior. Entonces es aquí donde entran las combinaciones y jugadas. Existen solo 10 tipos de jugadas en el póker, que son las que ven en la pantalla ahora mismo. Empecemos con la más sencilla. Digamos que todo lo que te salió viene al azar. No hay ni par ni nada. Si tu contrincante le sale lo mismo, entonces ganará el que tenga la carta más alta Segunda jugada Parejas o pares Si a ti te salen por ejemplo dos cuartos y a tu contrincante no le sale nada, como en la jugada anterior, tú ganas, así de simple O digamos que le salieron un par, pero es menor que el tuyo, un par de tres o un par de dos Sigues ganando, a menos que le salga un par de ases Porque recordemos que el as es el primero pero también es el último la carta de más valor Tercer jugada Dobles pares o dos parejas Digamos que te vinieron dos cuatros y dos sietes Entonces tú ganas Aunque tu contrincante tenga una pareja más alta Por ejemplo, digamos que a él le salió un par de haces Pero tú por tener dos parejas, ganas Simple, ¿no? Cuarta jugada Trío o tercia Digamos que te vinieron tres sietes por consecuente, tú ganas al que tenga dos pares o un par Es decir, a las jugadas anteriores Ya que tres cartas del mismo número o letra Es más fuerte que las jugadas anteriores Quinta jugada Escalera o seguida Mucha gente se enreda aquí Una escalera es algo simple Solo pon atención Si tus cinco cartas forman una seguida Entonces tienes una escalera Ejemplo 4, 5, 6, 7 y 8 pero recuerda que tienen que ser las 5 cartas Para formar una escalera No valen 4 ni 3 cartas Las 5 tienen que formar una seguida También recuerda que las letras hacen escaleras Por ejemplo El 10, J, Queen, Rey y As. Recordemos que las letras puedes verlas como números Entonces serían 10, 11, 12, 13 y 14 Y funciona como seguida Solo no olvides eso Y no se te pasará ninguna seguida Sexta jugada, color o figura, esta es otra mano, que hace que mucha gente se confunda, ya que se llama color, creo yo que debería llamarse figura, porque consta de la siguiente mano, cuando tus cartas vengan al azar, y no se forme ningún par ni tercia ni nada, pero tengan todas la misma figura, por ejemplo, todas son de corazones, a pesar de que no formen nada, esta jugada se llama color, y es más poderosa que la tercia o la escalera, y las demás abajo. Recuerda que puedes formar color con cualquier figura de póker, Sean tréboles, diamantes, corazones o picas Séptima jugada Una de las más conocidas y más fáciles de aprender El full Esta mano consta de una tercia y un par Así de simple Tres cartas iguales y un par Obviamente es más poderosa que color y las anteriores Aprovechando que llegaste hasta aquí Agradecería mucho si le dieras un like al video Para que más gente pueda ver cómo se juega el póker. Octava jugada. Entramos en las manos difíciles y no de aprender, sino de que salgan. Esto es un póker. Cuando te salen 4 cartas y todas son de la misma letra o número, entonces tienes un póker. Es sencilla de reconocer, pero no sale con mucha frecuencia. Novena jugada. Escalera de color. Esta jugada la vimos antes, tres peldaños más abajo, y es prácticamente idéntica. Lo que la diferencia es la probabilidad de que salga, ya que es muy difícil Ya que combina dos jugadas a la vez Es decir, la escalera y el color Cuando tienes una escalera 4, 5, 6, 7 y 8 Pero encima de esto, todos son de la misma figura Digamos, puros corazones Entonces tienes una de las jugadas más fuertes del juego Prácticamente el que le salga tiene un gane asegurado Ya que es muy improbable que salga Décima y última jugada Escalera real de color esta jugada es la misma que la anterior, pero juntas las últimas cartas de la baraja. Como les dije antes, 10, J, Reina, Rey y As pueden ser una escalera, y vienen siendo la escalera de más valor, ya que termina con la numeración ahí, es decir, 10, 11, 12, 13, 14. Pero encima, te sale la misma figura, es la mano más improbable que salga, por eso al que le sale es prácticamente un win automático. Recuerda que el juego todo se trata de jerarquías, ¿Qué carta vale más que la otra? ¿Qué mano vale más que la otra? Solo recuerden las jerarquías de las manos y lograrán identificar qué mano tienen y así saber si tienen probabilidades de ganar o no. En el próximo tutorial haré uno para darles consejos de cómo darse cuenta si pueden ganar la mano o no. Espero que les sirva este tutorial y agradecería si me dejaron un like al video. Move